Oh, yeah. oh, oh, oh. A través de la gran oscuridad trueno de horizontes seremos miles Crecer Every day we escape, losing all of our faith